Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos, con la alegría, con la fortaleza de iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. los invito para que hagamos nuestra oración inicial al comenzar nuestro día. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala, por este nuevo día que el Señor pone en nuestras manos. Cada uno piense en un momento en todo lo que Dios le ha dado. Y juntos digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy jueves, mis queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, si tú quieres, puedes curarnos. Esta oración sencilla, humilde, respetuosa de este enfermo Recoge una de las formas de orar, mis queridos hermanos Así, en sencillez Con mucha humildad tenemos que acercarnos a Dios A veces hasta nos acercamos con prepotencia a Dios No, hermanos Es con humildad Señor, si tú quieres que tu voluntad se haga en mí Pidamos eso, que la voluntad de Dios se haga en nosotros En tus manos, Señor, nos ponemos Que hoy que cada día sea capaz de hacer tu voluntad. Amén. Feliz día para todos queridos hermanos.